Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro programa, en estas este, interrupciones. Nada, calculo que para la mayoría de nuestras amigas y amigos este, que nos acompañan desde hace ya casi 13 años, estas vacaciones pueden tener muy, muy, mucho gusto a poco, pero bueno, se siente el ambiente de las vacaciones de invierno. Esto es más o menos como para ubicarnos en espacio-tiempo el programa lo llegamos a ver dentro de un tiempo también, este, dando vuelta en redes. Esto está siendo grabado durante las vacaciones de invierno del 2022. Vamos a vivir el programa hoy en tres partes. La primera tiene que ver con un repaso de la cobertura que hicimos junto a Santiago Vega de la gigantesca marcha que hubo en Neuquén a cumplirse un año del triple crimen que fue la explosión de Aguada San Roque, donde fallecieron... Mónica Jara, Mariano y Nicolás, este, miembros de una comunidad educativa que hasta el día de hoy no ha recibido respuestas. Increíblemente en Aguada San Roque todavía hay escuelas trailer para tener idea del nivel de abandono. De hecho, hoy en uno de los matutinos locales, el más leído, el de Río Negro, se informaba de que en Neuquén al día de hoy todavía hay escuelas que no han comenzado su ciclo lectivo debido a que se han detenido las construcciones, uno lo cuenta de manera hilarante, pero es, eh, es el nivel de abandono en tal vez la provincia, reiteramos, más rica del país, o como le gusta decir al MPN, la mejor provincia del país. Bueno, todavía en muchos lugares ni siquiera han empezado las clases. En la segunda parte vamos a hacer un recorrido sobre la marcha gigantesca que hubo el 9 de julio, ...para repudiar el acuerdo con el FMI y también para entender dónde está parada la militancia de base... ...y las organizaciones sociales frente al ajuste que sigue este, subiendo el costo de vida de las clases trabajadoras... ...y las clases populares en nuestro país. Y a lo último un repaso de la charla con Adriana Meyer que nos había quedado fuera eh, ...la vez que estuvo en, en Neuquén... ...la eh, prestigiosa periodista de Página 2 ...especialista en casos de represión institucional... ...autora de un libro eh, eh, impactante... ...que es Desaparecer en Democracia... ...y hablamos un poco de Julian Assange... ...todo eso lo vamos a tener en el programa de hoy... ...así que arrancamos este, con la cobertura... ...de lo que fue la gigantesca marcha... ...al cumplirse un año de la explosión de Aguada San Romo. Eh, estamos aquí presentes... fortaleciendo eh, la decisión que tenemos que tomar como mujeres de cada uno de los hombres acompañando esta situación crítica para cabeza nuestro campo frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos.